¡No! Sabes que no te estás siguiendo, ¿verdad? <risa> Huevo, no lo bugues para así hacer este final y... ...y conseguir más rápido el otro No, ábreme, ábreme ¡Jaja, <risa> ábreme! <risa> <risa> <risa> Oblígame, perro Ábreme en serio Ábreme en serio Escucho padre. ¿Qué pasa, cierto? <ríe> Hola, pu. No, mames! Hola. Ay, por eso no, por eso no tienes novia.